1992, caída la URSS y el 85% de su comercio, Cuba sufría carencias dramáticas. ¿Qué hicieron en Estados Unidos? Aprobar la Ley Torricelli para impedir la entrada de bienes a la isla. 2020, Cuba, con turismo cero por la pandemia, sufre un fuerte desabastecimiento. ¿Qué ha hecho Trump? Aprobar nuevas sanciones para detener el turismo, la inversión extranjera y las remesas. Además, ha retirado a Marriott, única cadena hotelera estadounidense en la isla, la licencia excepcional que le otorgó Obama. Con 110.000 muertes por COVID, con una insurrección popular contra su régimen racista, la Casa Blanca sigue intentando dar el tiro de gracia a la Revolución Cubana. Y se dará de nuevo el tiro en el pie.